Volar, volar y volar, allá arriba en las alturas, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura. Y a veces prefiero estar solo y volar muy alto, toda esa altura, tanto pajarraco en la bajura, prefiero volar solo y calmado, sin prisa para bajar de allá arriba, por no ver tanta inmensa basura, engañando a muchos en la bajura, volar, volar y volar. Allá arriba en las alturas, donde el silencio es inmenso, donde mi alma se cura. De cuando en cuando me pasan pajarracos en manadas, gritando tanto improperio, gritando mi payasada, ¡Qué importante es volar solo! sin nadie que te moleste, recorriendo de este a oeste, bien solito allá en el cielo, bien solito allá en el cielo, volar, volar y volar, allá arriba en las alturas, donde el cielo donde mi alma se cura, donde el silencio es silencio, donde mi alma se cura.